¿Cómo están queridos seguidores del Juego del Recuerdo? El Juego del Recuerdo, quizás, wea, wea, El Juego del Recuerdo, po, wea Donde hablamos de juegos antiguos ¿Mm? Y qué mejor que aquí eh, traerle Asteroid Un juego del año 1979 Un año después de que yo nací salió esta máquina, o sea... Yo había nacido, pero nunca jugué a la máquina Lo admito, nunca jugué a la máquina de Asteroid Lo que sí jugué fue al Asteroid en Atari que fue más o menos en el año ochenta y tanto, ochenta y cinco pero aquí vamos a recordar que hoy en día eh, este jueguito que a lo, a lo mejor ustedes están diciendo ¿Qué, qué, ¿qué está mostrando este weón ¿a qué le interesa ver esos juegos? sí, hay gente que sí le interesa saber esos juegos hay gente que le gusta como recordar este tipo de juegos y, y además les gusta eh, saber qué juegos realmente son buenos porque hoy en día hay montones de juegos con gráfica espectacular, 3D, que la agua brilla, el agua, que se mueve el mar, que hay weón, eh, música espectacular y contratan una banda sonora de como 20.000 hueones como para que la agua suene bien cuando hay dejo el agua volando por allá y el juego termina siendo un bodrio. ¿Mm? Entonces no se necesita a veces tanta tecnología, ni tanto audio, ni tanto esto para allá y para acá para tener un juego espectacular este juego que salió en el año 1987, como, o sea 79 como lo estaba nombrando recién llamado Asteroid acá por ejemplo pueden ver la gráfica que se colocaba afuera de las tiendas de, de Arcade. entonces la gente cuando pasaba decía, oh ahí está el Asteroid y además acá al lado les coloqué eh, la máquina de Arcae como está grandeada con esos asteroides alrededor ahí dice player 1 score, el high score player 2 score se podía jugar de dos player eh, no al mismo tiempo eh, se junta por turno y claro, ya abajo 1909 Atari ya metió una ficha y dice hay una ficha dentro aprieta play ¿Mm? bueno de qué trataba más que todo el juego entonces, analicemos un poco, vamos a tratar de, de jugarlo y todo el cuento, hablar un poco de él, no vamos a dejar un score espectacular sino nada, vamos a analizar estos juegos porque estos juegos no tienen final <risa> en esos tiempos no se preocupaban de hacer los final, sino que lo más importante era dejar una, una marca, un récord Entonces partamos, pues vamos vamos a meterle una ficha que ya, ya está dentro Y le vamos a dar, player 1 ¿Mm? Ahí arriba podemos ver en el HUD supuestamente mis tres vidas que son esos tres triángulos de allá Y nos encontramos con un escenario donde un triángulo hace la función de una nave Que nosotros al apretar el, un botón al apretar un botón tenemos como un propulsor este juego contaba de tres, de tres botones el propulsor miren como suena Uf, igual suena bacán el propulsor el disparo y ese que acabo de apretar ahí el teleport ¿Eh? un botón de teleport, miren lo malo del teleport es que cuando uno lo apretaba claro, aparecía en cualquier parte de la pantalla pero esto te podía jugar en contra porque de repente, miren podía aparecer en un lugar peligroso donde había muchos asteroides y cagáis. Entonces, claro, como le iba diciendo, disparo, turbina, teleport, ¿ya? Y lo demás era más que todo dispararle a estos asteroides que estaban acá eh, que, que al dispararle a uno se eh, te atacaban de repente estos ovnis que llegaban ahí disparando habían dos tipos de ovnis, al menos los que yo he podido ver que eran unos uno grandes, esos que no salieron recién y hay otros ovnis chiquititos que están ahí recién saliendo que esos ovnis chiquititos son más brígidos, como que te disparan directo los grandes son más ahuevonados, como que no como que disparan poco, al que le llega, le llega o podríamos decir que los ovnis grandes andan disparándole a los asteroides y los chiquititos como que te tienen cachado así, miren Miren la. miren la wea. Ya, otra cosa muy divertida de este juego, mira que el mapa era enorme. ¿Por qué? Porque miren, yo me voy a ir arriba, miren, y aparezco por abajo. Y si me voy por abajo, aparezco por arriba. Y si me voy a los lados, por ejemplo, si me voy a este lado, a ver si puedo, aparezco por el otro. Era como una pantalla eterna por todos lados. Bueno, ahí me acaban de matar ya. Y esto era una de las cosas más importantes en esa época. ¿m? Era uno de los primeros juegos que sacó el sistema de dejar tu nombre, tus iniciales. Por ejemplo aquí, Your score is one of the best. Por favor, eh, coloca tus iniciales. Eh, Tenéis que rotar eh, las letras y seleccionar. Eh, y tú, no sé, bueno... Entonces, Hyper Space when a Letter is Score. Bueno, más que todo aquí te está diciendo que coloquís tus iniciales. ¿eh? Alejandro, güey. Y ahí dejáis tu, tu high score. Era muy importante esto. Bueno, ¿qué, qué les puedo contar además de este jueguito? Eh, puta, este juego eh, fue tan popular, tan popular en su época, que los compadres iban a sacar otro juego que era Lunar Lander la gente de Atari iba a sacar un juego que se llamaba Lunar Lander lo estaban diseñando ese juego para lanzarlo pero el asteroid daba tanta plata, este juego que ustedes ven acá esta porquería que ustedes están pensando que es una mierda daba tanta plata, daba tanta plata que los compadres tuvieron que mandar los las eh, las máquinas que ya habían creado con otro juego de Lunar Lander brandeadas de asteroid entonces, bueno, puta, puro asteroid, asteroid, asteroid, asteroid por todos lados asteroid everywhere entonces un juego muy bueno, también claro, más adelante sacar un remake eh, en la Nintendo 64, en la PlayStation, en la Game Boy Color, hasta hoy en día hay compadres que hacen eh, remake de este mismo juego en animaciones en flash y todo ese tipo de cosas. Eh, ¿Qué le había dicho yo delante eh, El juego, bueno, aquí, aquí estaba leyendo en Wikipedia o en Internet. El juego fue además de lanzado en el en la máquina de arcade, fue lanzado en el Atari 2600 esa versión de Atari 2600 era color esa fue la que yo jugué que, que bueno, yo no lo tenía, lo tenía mi vecina, pero yo pasaba yendo a su casa y... ¡ay! Oh, y esta cuestión y queda loco que era lo mismo que lo que están viendo acá, era un, era más cuadrado obviamente pero, ¿cómo se llama? no no dejaba de ser, tenía ahí un juego de, de, de Atari weón, en la casa el Astro y, y, y era espectacular Después, claro, salieron otros otras versiones más como para Atari 800 XL, que de ahí lo tenéis que cargar con casetera o disquetera, si era afortunado. Eh, para Atari 2600, el de 8 bit y el 7800, sin dejar de mencionar todos esos remakes hicieron en cómo se llama en en cómo se llama en, en la NES o quizás en Sega. Eh, bueno, que más, el juego totalmente vectorial, ya le había contado eh, Después salió otra, unas versiones que se llamaban Asteroid Deluxe También, que tenían como unos fondos eh. Y eso más que todo Como pueden ver, fue un juego espectacular para la época Como les, vu les vuelvo a repetir Ustedes a lo mejor lo están mirando en este momento y van a decir Que estupidez está jugando ese weón ahí Está loco eh. Pero, bien, o sea, yo agradezco a la gente que, que, que en esos tiempos creó un juego como este porque juegos como este dieron paso para puta, para hoy en día weón no sé miren, hay un hay una hay un ¿cómo se llama? hay un nivel en el juego Battletoads Double Dragon donde las ranas por ejemplo salen escapando de la nave y, y, y qué mejor manera de representar a la rana en la nave espacial que con el sistema de asteroid entonces, la, la, las ranas van arriba de una, na arriba de una nave y van como, como peleando con lo mismo que sale acá OVNI, asteroide y todo Y el sistema es lo mismo, va en el espacio, va flotando y todo ese tipo de cosas Entonces, bueno Un juego que no podemos dejar de dejar pasar aquí en el jueguito del Recuerdo Uno de los padres de otros juegos Y bueno, vamos a seguir viendo juegos vectoriales de este estilo eh, que en esos tiempos tuvieron que, que como se llama colocarle más cajas a las máquinas para que la gente echara más moneda ¿Mm? Bueno, espero que les haya gustado este cortito de, de Asteroid. Y vamos a estar viendo otros juegos más de, de este estilo eh, retro-vectorial. ¿Mm? Ya, pues les dejo un abrazo y nos vemos aquí en el Jueguito del Recuerdo. Cuídense, chao, que estén bien. Yo me voy a jugar otro asteroid.